Uno es que podamos hacer una, utilizar un enfoque de seguridad del agua. La organización ha venido trabajando las guías de calidad del agua, donde ha propuesto el desarrollo de planes de seguridad del agua. 11, 11 países han trabajado muy fuerte en los planes. Sin embargo, los planes no solo bastan con tener los planes, sino que bastan, con que también tengan inversiones para mejorar el agua y el saneamiento. Y en este sentido, con los planes y con la planificación del sector, cuando hemos hecho un análisis, del análisis de los flujos de inversión, muchos de nuestros países andan con menos del 1% del PIB para el sector agua y saneamiento. Otro elemento de protección que estamos proponiendo o que la organización propone es elevar o mantener arriba de 0.5 miligramos por litro el cloro residual fortalecer las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua y promover el desarrollo de puntos de suministro de agua segura. El otro elemento, que estamos considerando el saneamiento, que hace eh, recientemente la, la sola guía de saneamiento, la, la OMS, ya están en español, pero se, se propone seguir esta cadena también de saneamiento de, de, de, del inodoro hasta la disposición final. Pero que tengamos esa cadena de contención del almacenamiento, de una transferencia segura, del tratamiento seguro de las tablas y de su disposición final. Esto es, requerirá sin duda inversiones en el futuro, pero podemos ir avanzando en el análisis también de riesgo y ver cómo protegemos también a los trabajadores. Estudios realizados con la, de la OMS con OIT identifican la necesidad de mejorar la salud del trabajador sanitario, el que trabaja en esa parte del sanitario. Obviamente, en los, uh, han, han habido, en el caso de SARS-CoV-2, transmisión en el tema de, de, de, de portuberías por válvulas. Bueno, eso habrá que las, las instalaciones tienen que ser mejoradas en este aspecto. Se enfatiza, se enfatiza mucho la limpieza de los baños, la desinfección de los baños. ¿Ven? El tema de, de higiene resiste en cada uno de los niveles un, un papel importante. Finalmente, la, la higiene. La higiene constituye otro desafío importante para, para nuestra región. En las áreas, uh, el, los datos que se establecen del JNP no se tiene mucha información en las zonas urbanas, se tiene incluso más información de la situación de las zonas rurales, pero es otro elemento que obviamente necesitamos aprender a lavarnos las manos nuevamente y con agua desinfectada. Se proponen estas campañas de avanzar con tecnologías convencionales para, para el lavado de manos, con tecnologías convencionales para el tratamiento del agua, y en las tecnologías convencionales para el tratamiento del agua, la, la OMS hizo una valoración de diferentes tecnologías que se están aplicando en la región. Nos, tenemos que valorar y ver cuáles están funcionando. Y se si han descartado algunas, se si han identificado unas más efectivas. Pues ese ejercicio de legislación debemos de irlo apropiando. apropiar. Mejorar. También la, el trabajo y la, el manejo de, de higiene en el hogar, el manejo del de agua en el hogar. Y creo que el sector puede contribuir en la, en la información con propiedad para, poder, uh, para que la población tenga un mayor acceso realmente al agua segura. Y finalmente, si bien hoy nos reúne el SARS, pero nuestros pueblos requieren conservar su salud, requieren un mejor saneamiento, y una, una mejor higiene para su vida y termino diciendo en las palabras del doctor Ted, prevención, prevención y prevención muchas gracias quisiera uh, en este momento también pasar la palabra al Miguel Dorian. buenas tardes me escuchan Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí sí, sí, claro. sí, sí, escuchamos. Sí, sí, escuchamos. Sí, buenas tardes, escuchamos. Buenas sí, tardes. Buenas tardes a todos. Deseo que se encuentren bien. Buenas tardes, escuchamos. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Desde que se encuentren bien en este momento extremadamente difícil que atravesamos a nivel mundial. Y gustaba de empezar por un saludo muy especial también a las colegas de la OPS, en particular a la señora Con y a la señora la Sánchez. Muchas gracias por todo el liderazgo. Y también a los demás miembros de las agencias, uh, en particular de los géneros, mucho especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, a las implicaciones de la pandemia actual para el sector del agua. Uh, estoy pensando en particular en el profesor Paul Hunter, de la Universidad de Estanglia, y en Blanca Jiménez, de la Conagua, uh, también el profesor Martin Ford, de la Universidad de San Jorge, en Granada. Y bien, bueno, um, es extremadamente difícil en este momento um, desarrollar y pensar en todas las implicaciones que, que esto tiene para el sector agua, por la amplitud de las dimensiones humanas, sociales, económicas, e uh, incluso ambientales. Y hay también varias incertidumbres uh, sobre la forma como esta situación va a desarrollar. Uh, pero uno de los puntos más importantes, como mencionó Carlos, <risa> es obviamente la higiene de las manos, la OCDE se sigue diciendo, uh, es un hielo de enveloppe lípidico, de forma que el sabor a la partida uh, sobre ese enveloppe. Pero cabe recordar que en la región de América Latina y Caribe uh, hay al menos 65 millones de personas, de hermanos y hermanas, que no lo pueden hacer porque no tienen agua y sabón para eso. Por esto, brindar el acceso al agua es una preocupación urgente para todos, particularmente las poblaciones más vulnerables. Y recordar también que el COVID-19 no significa que las otras enfermedades desaparecieron, como la cólera, hepatitis. No significa que no hay sequía o inundaciones, pero también las prioridades y las posibilidades que tenemos en avanzar en este temas. Y la combinación de, de situaciones complicadas puede representar uh, situaciones exponenciales, de a uh, donde varios desafíos se ayuntan. Pero hay también algunas um, oportunidades, obviamente, en este contexto. Bueno, un desafío que, que tiene preocupado a, a varios países tiene que ver con las uh, y con um, el trabajo en casa. Esto porque tenemos muchas personas volviendo a los medios rurales, donde son originarias, y, y son medios que muchas veces tienen grandes desafíos en, el, en la provisión y acceso al agua potable de saneamiento. Uh, también en las camadas más vulnerables de la población, uh, su supuestos de trabajo para uh, sus necesidades de higiene, de saneamiento de agua. Y actualmente, en que bueno, son perdidos muchísimos trabajos, pero también uh, muchos otros se encuentran impedidos de trabajar, y esta falta de acceso al agua uh, se torna mucho más complicada. Y también recordar que la necesidad de la producción de agua y saneamiento en los nuevos hospitales, en edificios convertidos uh, también en edificios de salud, um, y las dificultades ya existen las comunidades más vulnerables. Bueno, el sector de agua es un sector fundamental que sigue operando en todos los países, incluso en los países que ya están en situaciones de emergencia o en otras regiones. Um, y acá también hay varias preguntas, por ejemplo, que antes de um, llegar a los trabajadores de las plantas de aislamiento a sus puestos de trabajo, a asegurar las redes de distribución de equipos necesarios de logro, etc., para, para garantizar um, una, una cierta bueno, normalidad en las situaciones que funcionan y una situación de intentar avanzar lo máximo posible también, en uh, las situaciones que no funcionan en particular para brindar agua para, para la higiene y también para los nuevos hospitales bueno esta situación presenta también una una, una presión adicional en las zonas áridas de semiáridas. a uh, varios países de la región que tienen partes o en de la totalidad de, de su territorio con sequías y, y esto puede un nuevo desafío también en el sector de cómo garantizar uh, un mejor servicio en la época en donde hay menos recursos. Uh, obviamente que esto implica uh, herramientas técnicas, obviamente, pero también de gestión y de gobernanza de agua. Uh, también la pregunta que hacía, por ejemplo, caso poco inundaciones, algunos países tienen previstas situaciones más o menos normales de inundaciones, pero en donde es necesario uh, evacuar personas. Y acá, desde el desarrollo de escenarios, Hola Miguel. Ah, hola. Ver, aquí hola, aquí Bueno, perdón, voy a, voy a volver un minuto atrás. Uh, Dice yo que bueno, varios países tenían grandes desafíos, principalmente los países que tienen zonas áridas y semiáridas y también zonas uh, que no son sequías. Y obviamente que la situación actual pone una presión adicional en cómo responder a nivel de, de agua para la higiene, pero también para el consumo humano y, y saneamiento en estas situaciones. ¿Y qué hacer durante inundaciones? a uh, varios territorios y áreas donde uh, habitualmente hay inundaciones en los próximos meses, y acá el trabajo de escenarios para apoyar la toma de decisiones. Pienso uh, que es fundamental algo, si juntan dos... A situaciones extremadamente uh, complexas. Uh, Recuerda también el papel fundamental de la ciencia, investigación y innovación para encontrar nuevas soluciones para viejos problemas o para problemas que son nuevos um, o, o nuevos para nosotros um, en este contexto. Pensé um, que cabe también dar algún destaque a la importancia de la comunicación, comunicación sobre ciencia, evidentemente pero sobre el agua en particular y situaciones de riesgo. Um, los desafíos que tenemos acá en América Latina y Caribe por toda uh, la riqueza, la región, la diversidad de lenguas, uh, en particular lenguas indígenas, um, pero también la comunicación dentro del sector de agua, las recomendaciones que tienen sido hechas uh, por la OBS, por la OMS, para agua y saneamiento en el contexto del COVID-19. Uh, muchas no son nuevas, pero son particularmente relevantes uh, en el contexto que atravesamos. Pues, y otro punto de preocupación uh, para muchos de nosotros son los aspectos económicos y, y esto cómo se reflexiona que a cada nivel de los utilizadores, uh, que a cada nivel de prestadores de servicios, ya que se combinan varios uh, desafíos, ¿no? De muchas personas tienen una situación muy complicada por el exterior económico, pérdida de empleos, etc. Uh, y esto puede también afectar al sector en un momento en donde el acceso al crédito para adquisición de, de materiales, etc., uh, se combina. Y esto requiere uh, soluciones urgentes para garantizar que el acceso al agua y el saneamiento uh, no solo no es comprometido, como que es incrementado uh, cuando posible. Um, bueno, la situación y todo esto, por otro lado, también nos oportunidad para avanzar con la Agenda 2030, uh, hoy más urgente do que, do que nunca, diría, y cabe recordar que los objetivos de apoyo sostenible más urgentes que ya han uh, bueno, las metas 6.1, 6.2 y 6.3, respectivamente respecto al acceso universal y equitativo al agua potable a un precio accesible para todos. Uh, el acceso a servicios de saneamiento, higiene adecuados e equitativos para todos y poner fin a la infección al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas, de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Y también mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, uh, eliminando vertimientos, la emisión de productos químicos, o contaminación biológica también, Uh, ...y aumentar el tratamiento de aguas residuales. Y, bien son desafíos uh, enormes. pienso que la, una de las mejores herramientas que tenemos... Uh, ...para defender esto, obviamente, es la colaboración y cooperación... Um, ...a nivel local, nacional, regional e internacional. Um, estamos dando seguimiento posible también, con, como dice... ...con nuestros hermanos y hermanas del Sistema de Naciones Unidas... ...con los expertos de la región... Um, en el caso de UNESCO, destacar los nacionales los centros y cátedras, los diversos grupos de trabajo. Um, y bien, y termino agradeciendo nuevamente vuestra atención, uh, participación y a la OPS por nos tener hoy acá en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, hoy quisiera pasarle la, la palabra Ah, no, tú lo tienes que pasar. Miguel. Bueno, es un, es un gusto pasar la palabra um, al señor Leo Heller, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, um, que nos va a brindar algunas um, reflexiones sobre derechos humanos al agua y el saneamiento en el contexto de la pandemia actual. Uh, Leo, por favor. Muchas gracias, Miguel. Leo, escuchamos. Te escuchamos bien. Sí, Leo, te escuchamos. Uh, ahora no. Ahora el micrófono está desconectado, Leo. ¿Cómo? Uh, ahora sí, ahora escuchamos. Ahora escuchamos para la situación de pandemia desde un punto de vista, desde una perspectiva de los derechos humanos al saneamiento. Y creo que cuando se utiliza esta lente analítica, se mira la pandemia un poco distinto de la mirada más tradicional. Yo voy a intentar explicar eso hoy. Eh, empiezo diciendo que parto. De algunas premisas para pensar cómo mirar para el problema desde esa perspectiva. Una primera una premisa es que la primera primaria más importante para contener la, la pandemia es el lavado de las manos. Eso está muy evidenciado. Las autoridades de salud pública han enfatizado eso todo el tiempo. Junto, obviamente, con el aislamiento social, pero lavado de las manos es algo que es central para el sector de agua y saneamiento y eh, para lavar las manos obviamente se necesita de jabón y agua, jabón se puede obtener individualmente de alguna manera, pero para obtener agua continua, segura, es necesaria la fuerte presencia del Estado. Una segunda premisa, que sabemos eso, y muchos han enfatizado eso, una gran cantidad de personas que continua segura, accesible, accesible, todo el tiempo, en el, todo el mundo, son como 2.2 mil millones. Tercero, este, esta cantidad de personas que son clientes no se distribuye de manera uniforme por las poblaciones, por las clases sociales, por los grupos populacionales. Sabemos quién tiene y quién no tiene acceso al agua. Y eso es muy central. Cuarto es que, en mi perspectiva, el virus no es democrático. Muchas personas han escrito que si el virus es democrático, él afecta a todos igualmente. No me parece que es la situación, las personas que viven en situaciones más vulnerabilizadas van a ir más a la región y, bueno, afortunadamente, van a morir más. Y, y eso precisa ser dado en cuenta. Los que tienen capacidad financiera tienen más posibilidad de se prevenir, de ser proteger, de vivir eh, lejos de aglomeraciones eh, populacionales. Quinto, que, y esto es muy importante, los que todavía viven en situación de vulnerabilidad, muy probablemente tendrán esta vulnerabilidad exacerbada durante la epidemia. Serán exacerbadas por un lado porque las personas enfermarán más, y segundo porque los impactos económicos de la pandemia, segundo de las medidas para prevenir la expansión de la pandemia, Afectarán muy fuertemente a la gente que no tiene empleo, que tiene trabajo precarizado, que vive en situaciones de aglomeración, de otras comunidades. Si no, no sabemos exactamente cuándo la pandemia va a provenir en nuestra región, en América Latina y Caribe. Está eh, empezando, estamos en la, las primeras semanas y vivimos en una región que es la más desigual del mundo, una región con altísima urbanización, una región con altísima concentración de asentamientos informales. No sabemos precisamente cómo la epidemia va a progredir eh, en estos asentamientos informales, donde hay mucha concentración populacional y muchas veces bajísimo acceso al agua de forma continua y en cantidad suficiente. Entonces, estas son algunas premisas que parto para pensar ¿cuáles son las mensajes principales que debemos enviar? Yo diría que la mensaje más principal es agua para todos. Agua... Para todos en cantidad suficiente, continuamente y de manera adecuada para que las personas puedan ejercer su higiene de la menor, menor manera. Eso significa eh, una énfasis del sector de agua para justamente las personas que viven en situación más vulnerable. Esto incluye muy, muy fuertemente los asentamientos informales, como queremos llamarlos, las curios comunidades, pero la gente que vive no, donde no hay una organización convencional, uno. Y dos, otras situaciones que, que en mi perspectiva merecen una preocupación y una atención clave. Una, son las personas que viven en situación de calle, la gente que vive en la calle. Dos, los presidios, las prisiones de agua suficiente y continua Tres, eh, no sé cómo hablar en español, pero serían los asilos en que habitan las personas mayores que tienen bajo ingreso. Esa, esa es una, una área en que se puede ver una gran expansión de la epidemia. Es fundamental que agua sea llevada suficiente también para las personas mayores, porque sabemos que son los que, sobre todo si tienen comorbidades, los que tienen más riesgo de morir. Una otra medida muy central, y una otra mensaje, yo diría, muy central, es, es que nadie puede ser privada del acceso al agua por incapacidad económica. No estamos más en esta emergencia sanitaria, en momento de desconectar personas y familias que no pueden pagar por ellas. Es necesario cancelar, suspender inmediatamente todo tipo de desconexión de la gente de los sistemas por incapacidad de pagar. Por otro lado, es necesario reconectar los que tienen sus conexiones cortadas porque no pagaron la factura en el pasado, en los meses anteriores. Entonces, todos deben tener acceso independiente de su condición financiera. Sería importante también en ese aspecto eh, considerar muy seriamente eh, no cobrar agua de las personas pobres. No cobrar agua de las personas pobres significa liberar eh, presupuestos familiares para otras necesidades de esas familias, por ejemplo, eh, comida, alimentación y otras importantes como jabón, alcohol para la higiene entonces de pago de, de, de agua para que ellas puedan confrontar la pandemia de una manera más, más adecuada algunas pueden preguntar pero con estas medidas vamos a comprometer la sustentabilidad financiera de los prestadores que eso no es justo los prestadores tienen que mantener su salud financiera para mantener un buen servicio. Yo, mi mensaje es que no es momento de pensar en esto. Pensemos en esto después que la pandemia pase. La prioridad ahora no es salvar a las empresas, pero salvar las vidas y la sustentabilidad financiera de regla. Después con presupuestos públicos, transferencias y otros mecanismos. Pero no es momento de dejar de fornecer agua para todos de la mejor manera posible, con bases en argumentos económicos. Estamos pasando por una muy seria emergencia sanitaria, con muy riesgos de perdemos eh, ciudadanos, colegas, compatriotas, y el momento es de salvar lo mejor posible la vida, las vidas, y el sector de agua tiene una gran responsabilidad en este actual contexto. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra. Ahora quisiera presentar al señor René Gómez García, coordinador de la Agenda de Negocios Verde del CAP. Soluciones y ponencia este va a ser soluciones y desafíos para la sustentabilidad. Muchísimas gracias. Eh, no sé si eh, eh, quisiera verificar si me escuchan primero. Perfecto, perfecto le escuchamos bien. Excelente. Bueno, eh, muchas gracias eh, por esta invitación al webinar, a tanto a UNESCO, a OMS, OPS y a todos los organizadores. Eh, y permítame transmitir el saludo de Julián Suárez, que es el vicepresidente de Desarrollo Sostenible, a todos los, eh, y a cada uno de los colegas de esta audiencia. En esta conversación eh, voy a compartir con ustedes tres temas. El primero es el apoyo eh, de CAF a los países socios en el ámbito del COVID-19. Segundo tema que quiero hablar con ustedes es el qué. ¿Con qué herramienta en el sector CAF instrumentaliza este apoyo? es la estrategia de agua 2019-2022 de CAF? ¿Y el cómo? Sobre el abordaje que tiene CAF, es una mirada de construcción de sinergias, el apoyo a los países en el sector agua asociados a sectores claves en la, en la, en la respuesta a esta pandemia. Um, sobre el primer punto, la cap como aliado del desarrollo de América Latina, puso a disposición una línea de crédito de emergencia de rápido desembolso hasta 2.500 millones de dólares americanos, que le permitirá a las autoridades de la, de la región ofrecer una respuesta rápida y oportuna para mitigar los efectos de la expansión del COVID-19 y aportar a la continuidad de las operaciones de las empresas y la recuperación del crecimiento económico el objetivo de esta línea de crédito es agilizar la aprobación de operaciones que apoyen de manera rápida y eficaz las medidas de emergencia que están adoptando nuestros países para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía y en, y en la calidad de vida de las personas esta medida anunciada el 23 de marzo es una iniciativa que se sumó a una ya anunciada el pasado 3 de marzo eh, consistió en una línea de crédito contingente por hasta 50 millones de dólares por país que se puso a disposición para la atención directa de los sistemas de salud pública y eh, también la disponibilidad uh, para contar recursos de cooperación técnica no reembolsable hasta 400 mil dólares por país para iniciativas relacionadas a esta coyuntura global. Ese es el apoyo efectivo que fue anunciado y en, y en, eh, y en eh, varios componentes, está ya en proceso de, de, de implementación. Sobre el segundo tema que quiero conversar con ustedes es sobre este instrumento de la estrategia del agua 2019-2022, eh, dentro de un agua. De... Que... ¿Perdón? Sí, no, no, no. Pero me, me, me ven bien, porque a veces se, se nubla la cámara. ¿Están viendo bien? Perfecto, ahora. Gracias, perdón. Okay. Dentro del sector agua, bueno, por, por definiciones integrador y estructurante en la planificación eh, y también en, la, en los procesos de inversión para el desarrollo, la, estr eh, la estrategia de agua de CAF eh, guía su apoyo a los países socios en forma consistente con los objetivos al desarrollo sostenible y a los acuerdos y convenios internacionales. El, el, objetivo, ¿perdón? el objetivo estratégico es el de promover el acceso seguro al agua potable y al saneamiento para las poblaciones, contribuir al desarrollo productivo de los países mediante el uso eficiente del agua, así como la reducción de la contaminación hídrica, la preservación de los ecosistemas y la protección contra los desastres relacionados con la sedia y el de agua. Eh, en un principio, como se dice en, en inglés, nadie hacía ese spell out sobre pandemias, pero obviamente hoy es, es el día de adecuarse, reconsiderar y en forma inmediata establecer los mecanismos de implementación y un abordaje adecuado para este desafío. Esta estrategia del de, eh, agua el agua... Eh, tiene cinco líneas estratégicas. La primera está muy asociada, a la, está completamente asociada al cumplimiento de la, eh, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Parte de la premisa de avanzar y consolidar la seguridad hídrica en América Latina, enfocando el apoyo a los países para alcanzar metas de calidad en los indicadores contenidos en metas como acceso seguro, eficiente y sostenible a los servicios de agua y saneamiento de acciones que contribuyan tanto al acceso universal y seguro a los servicios urbanos como a la reducción de la brecha del acceso de agua, tanto, tanto en el área rural como urbana. Y como bien decía Miguel, muy, a, muy enfocados en, los, en las metas 6.1, 6.2 y 6.3. La segunda línea estratégica está orientada a la economía circular, al manejo sostenible de, de estos, de los, del agua residual, de los ciclos y, y por consiguiente el de promover y establecer sinergias que apoyen la el, el apuesta en valor de los servicios ecosistémicos. La tercera línea programática es la agricultura familiar con base al, al uso eficiente del agua para el riego y también para el drenaje agrícola, muy asociado al, a, la, a la conceptualización de la seguridad alimentaria y generación de excedentes de esta actividad productiva en lo posible sostenible local. El cuarto, eh, la cuarta línea programática es la agricultura tecnificada. Bien, en agricultura familiar hablamos de uso eficiente, en agricultura tecnificada debemos hablar del uso eficaz, asociada a una transformación productiva que permita una verdadera y, y, y sostenible generación de, de, de, de, de, de, de activos para la población local eh, originalmente con, eh, con, eh, con alcances limitados de, de desarrollo. Y el quinto, la quinta línea está orientada a la gobernanza del agua, que también han habido eh, los, eh, los, eh, varios comentarios de los colegas que me precedieron. En este sentido, CAF tiene una, una, una acción importante en el apoyo a las empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento para que, para que estos operadores puedan optimizar su gestión son la reducción de pérdidas y todo lo que es la los datos basados en desempeño, que son claves para poner en valor la gerencia de estas empresas, muchas veces no reconocidas en su verdadera dimensión y en su verdadero desafío. Hoy en la comercialización, bueno, especialmente todo el tema de la no facturación y todos los montos no facturados. Y... Um, y en los, eh, en los últimos años, CAFTA está trabajando en una cooperación sur-sur muy orientado a la agenda del twinning o emparejamiento, donde empresas eh, de la región eh, con diferentes grados de éxito apoyan a otras que requieren ese, ese, esa expertise en particular. Eh, el, tercer, eh, el, el, el tercer tema que quiero compartir con ustedes es el cómo. ¿Cuál es este abordaje? Obviamente que que ahora tenemos un desafío complejo. Y este desafío complejo requiere soluciones prácticas, simples y efectivas. Dos de ellas son las siguientes. Cuando hablamos de agua y educación, CAF ha incorporado en varias de sus iniciativas financieras la conceptualización de lo que es el WASH, o sea, el tema de, de saneamiento e higiene, agua, saneamiento e higiene. Está incorporado en estos procesos, de, de, de, de que, que, que acompañan a la, a la inversión en la, en la educación como son los programas mi agua o promadeco varios que son conocido, muy conocidos en la región el segundo enfoque es el de tema de agua y salud y alimentación muy orientado a combatir la mal la malnutrición en en, en, en, en, dicho, en, en, en, en programas de inversión con un enfoque que y llamamos creciendo con el con agua segura. Entonces, el, el, el, el establecer indicadores, metas y sobre todo líneas de acción que puedan en forma eh, coordinada y complementaria alcanzar estas metas, no solamente en un, en un área de inversión que es muy objetiva y muy clara, muy explícita en los países como es el abastecimiento de agua y, el, y las inversiones en saneamiento, sino también que vayan Acompañadas de indicadores cualitativos muy importantes como son aquellos contenidos en educación y en alimentación salud. Este, este trabajo, este abordaje que realiza acá, en esta coyuntura, pero como en todo esfuerzo de, de, de, de, de, de inversiones para el desarrollo, Plantea desafíos y ese desafío en este momento es el trabajo colaborativo, que produce de forma eficiente y pronta a los impactos en el campo. Yo creo que es muy importante que establezcamos eh, respuestas, soluciones y productos que puedan llegar al campo, a las, a las ciudades, a los países, de forma oportuna. Bueno, finalmente comentar a ustedes que CAF desde el 16 de marzo trabaja en forma, bueno, con el. Eh, para garantizar su operatividad y los procesos críticos, el cumplimiento de los objetivos de la institución ante esta situación actual, CAF activó su protocolo corporativo que sigue los lineamientos de OMS y que contempla medidas de prevención en todos los países en los que tiene operaciones como la adopción del trabajo remoto en el 100%, al igual que planes de control en caso de presentarse algún contagio. Esto sobre todo para responder en forma ágil cuál es cuál es la característica de CAF con los, con, con los países socios, responder en forma ágil y ofrecer esas respuestas que están esperando. Bueno, eh, eh, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jené, um, por todo. Y ahora tenemos el gusto de pasar la palabra a la señora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional de Agua de México, Uh, que nos va a hablar de las acciones y bajeras en el ámbito del agua y el COVID-19. Blanca, por favor. Buenas tardes a todos. Saludos a todos mis amigos de la UNESCO y a muchos otros que reconocí, de entre los que hablaron y entre los que ven la lista. Yo voy a hacer una participación muy, eh, muy orientada a la práctica Debido a que me ha tocado ahorita estar al frente del tema del agua ante el COVID y recordando la participación que tuve dirigiendo el tema de cólera aquí en México. En primer lugar, y eh, voy a compartir 10 puntos, no todo lo que estamos haciendo, no todo lo que vemos pero eh, que creo que es importante o por donde hay que empezar. En primer lugar, es indispensable que cada quien establezca sus prioridades desde su trabajo y desde su función. En el caso de la Comisión Nacional del Agua y dada la estructura que tenemos en el país, la prioridad número uno que tenemos es asegurar que todos los hospitales, en particular los hospitales covid tengan un acceso al agua segura. Para eso hicimos un levantamiento de todos los hospitales, pero además fuimos a ver cómo en caso de necesitar de llevarles el agua mediante una pipa o carretanque, asegurar que las personas tenían los teléfonos de nuestro personal para llamar a este servicio, pero también, y es una cosa que sucede mucho en América Latina, limpiar las entradas hacia los hospitales y hacia los carros tanque. habían todo tipo de ventas de tortas, de tacos, de recuerditos, y todo ahorita estamos aseguros que los hospitales vamos a poder llegar rápido, conocemos los volúmenes, conocemos los métodos de entrada, estemos seguros que sus sistemas de, eh, para recloración que tienen los hospitales están funcionando y sabemos cómo llevarles el agua. La segunda cosa que les quiero compartir es que tenemos ya medido que en las ciudades por las medidas del COVID que tiene que ver con, no solo con el lavado más frecuente de las manos, sino que también la gente se está cambiando más seguido de ropa, la gente está limpiando sus casas y ya también tenemos recomendaciones para hacer estos tipos de limpiezas el incremento del agua en las ciudades ha sido entre el 20 al 50%, depende de la zona. Pero además, y esto es una cosa que preocupa a los que tienen a cargo el suministro del agua, ha cambiado los sitios a donde es la demanda más alta. Por ejemplo, antes teníamos mucha demanda en las zonas escolares durante el día, pues ahora todos esos niños están en sus casas, y eso nos ha variado también los sitios de demanda. Además, la curva horaria de suministro que todos los que operan los sistemas de agua conocen, también vario de forma. Esto implica un reto muy importante para los organismos operadores para cómo hacer un suministro diferente por una parte, pero también nos ha llevado a hacer mensajes a la población para que tenga un ahorro de agua mucho mayor generalmente los que operan las redes saben que las gentes que están más pobres tienen un servicio más malo y son las zonas con menor presión. Por lo tanto, estamos viendo y pidiendo a las gentes más ricas que dejen de regar sus jardines, que hagan un ahorro de agua, y esto nos está incrementando la presión a las zonas más pobres, que durante el día no se resumizaba el agua porque era gente que estaba normalmente trabajando adentro de las ciudades. La otra cosa eh, que eh, estamos viendo es, eh, tenemos como segunda prioridad la atención en el caso de Conagua a las poblaciones rurales y a las poblaciones periurbanas más pobres. No vamos a estar dando el agua a las gentes que tienen el servicio y tienen un eh, eh, servicio deficiente, tanteado y eso porque no nos vamos a dar abasto. Ya hicimos también un eh, levantamiento de cuántas pipas y cuántas gentes se tendrán y eso no se puede hacer. O sea, estamos ante un problema que tiene a todo el país con, problem con problemas de agua, demandando más agua. Además, en el caso de, de México, estamos entrando a la época de sequía, es imposible. O sea, el reto ahorita del suministro es un reto que no lo van a poder enfrentar, por eso necesitamos tener las prioridades. Lo que hemos visto es que en este caso los eh, carros tanques o las pipas, como les llamamos en México, son eh, muy eficientes, pero también demandan muchos choferes. Estamos ahorita con el 46% del personal descontando a las mujeres, a los viejitos, nuestra población ya está muy grande, a los que tienen hipertensión y a los que tienen obesidad y todos los que están en alto riesgo. Entonces, con agua tiene solo el 46% de su personal por lo tanto, estamos mejor haciendo puntos de entrega. Para eso estamos consiguiendo tanques donados de las grandes eh, fábricas y vamos a hacer puntos de entrega a las ciudades a donde las gentes van a poder ir a tomar agua en lugar de ir repartiendo casa por casa. El cuarto punto, no hay que perder de vista, es, a mí me, me llama mucho la atención, posiblemente ocurra en otros países, Hubo una reacción muy rápida del sector agua a que no hay que cortar el servicio, a que no hay que hacer toda una serie de, de, de situaciones, pero el sector eléctrico no trae al sector del agua en la línea. El sector eléctrico sí implementó eh, una, está implementando un sistema de no cortarle la energía eléctrica a los hospitales, porque muchos de estos hospitales son eh, hospitales en zonas rurales que no, no tienen tantos recursos para pagar. Incluso se están montando carpas. Y eh, eso lo tienen claro. Y cuando le estábamos pidiendo que por favor no le cortaran la energía eléctrica a los organismos operadores de agua, que ya no pueden pagar la tarifa eléctrica, a eso sí se opusieron. A pesar que al cortarle... El, la, la energía eléctrica a los servicios a, a a los operadores no solo dejan a la gente sin agua, sino también están dejando a eh, eh, los hospitales sin agua. Pero bueno, esto es, está aquí. Estoy viendo que eh, eh, piden una presentación, no la preparamos porque nos habían dicho que no era necesaria, pero bueno, podríamos luego pasar los apuntes. También hicimos una compara comparación entre usar gel y agua para lavado de las manos. Aquí nos llamó mucho la, la, la atención lo que muchos políticos están diciendo, que también se ve que están o desprendidos del problema de la gente, porque dicen, lávate las manos, el problema al día, y, manos, y, y, y utiliza, o utiliza gel, el gel por lo menos es el doble de costo que el empleo del agua, lo que nos está sirviendo de mucha eh, propaganda este tema para conseguir un mayor apoyo hacia el tema del agua que al andar comprando gel, que además en muchos casos está agotado. También hicimos ya materiales de manejo del agua en las casas y de eh, y el uso del agua y cómo clorar muy rápidamente el agua para comunidades rurales indígenas. Y están traducidos ahorita ya a cinco lenguas en México, hay como 80. Todos estos materiales están disponibles para quien los quiera tener. Los vamos a traducir también al inglés y al francés. Estamos procediendo también a un tema que esto me parece muy importante, de compras consolidadas. Está ahorita la CONAGUA y los diversos organismos operadores de diversos Estados, todos estamos ahorita queriendo comprar cloro, queriendo comprar dosificadores, toda una serie de temas. Las compras consolidadas nos van a permitir no solo tener un mejor precio, sino tener una mayor atención. Ahorita a nivel mundial también se están escaseando, así como se escasearon las mascarillas y el gel, pues también se está escaseando el cloro y dosificadores. Entonces, el hacer compras consolidadas para el exterior… Uno representa un cliente más importante y nos está dando mucha más de, de, velocidad. También tengan mucho cuidado, eh, ahorita están saliendo varios decretos en los diversos eh, países de qué se tiene que parar y qué es indispensable y pueda seguir. Obviamente el tema del agua es un tema que lo ponen, pero se les olvidan otros pequeños detalles en el caso de México, por ejemplo, dejaron que todas las industrias que sirvan para operar sistemas de agua pueden seguir operando, pero, eh, eh, no, perdón, todas aquellas que les den mantenimiento. Y eso excluyó a, todo, a toda una serie de cosas que nos sirven para operar. Entonces, se tuvo que modificar el decreto, bueno, ahorita lo estamos modificando en estos días. Muy importante la coordinación. Identifiquen quiénes son sus aliados dentro del gobierno, eh, en nuestro caso en, eh, institucional, estamos colaborando con el Instituto Nacional Indigenista, que es el que nos hizo las traducciones, con Bienestar, que nos ayudó también a hacer necesidades de cómo, cómo desinfecta o cómo tiene uno que lavar el piso, cómo tiene uno que lavar una serie, una serie de cosas, con cosas muy claras. O sea, es una taza de cloro en un litro, en una cubeta de 20 litros de agua. Estamos también eh, identificando recursos hay muchos recursos que se pueden utilizar en estos casos de emergencia que no solo están en el sector en agua, sino por ejemplo en, en, en los centros de atención a emergencias, en bienestar. Estamos haciendo toda una identificación de, de recursos. Apóyense mucho también con el Ejército, con la Secretaría de Marina. Estamos muy coordinados también ahorita solicitando a las empresas donativos. Las empresas me están pidiendo que les digan uno muy concreto que empiecen a eh, re, preparar todas estas listas. Muy sorprendente, y a lo contrario de que todo el mundo dice que el agua es fuente de conflictos, lo que es el, el sector agua con las empresas de agua, traemos una coordinación tremenda. Fue uno de los sectores que primero reaccionó y dijo, no vamos a cortar el agua, y estuvimos este, todo el mundo estuvo con sus gobernadores insistiendo. Hay incluso gobernadores que están dando 5 mil metros eh, cúbicos de agua eh, gratis, y estamos constantemente haciendo teleconferencias. El último tema, y a lo mejor no sé si sea mucho esto específico para México, nosotros somos una federación. Si bien el tema de la coordinación entre el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales, entre cuándo salir, no salir, ha sido un poquito caótico, en el tema del agua, el sector del agua, hemos tenido mucha mejor coordinación demostrando que tenemos una mayor capacidad de cooperación. Pues esto era lo principal que les quería compartir, reglas muy concretas, no me meto a todo, no, eh, estamos estableciendo prioridades y bueno, pues encantada de compartir los materiales y también encantada de recibir comentarios y propuestas e ideas que se estén implementando en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca Jiménez. Creo que ha dado un panorama muy importante del día a día y lo que se está haciendo en el país. Ahora vamos a, a, a un proceso de preguntas. Sé que ahora somos bastantes. Hay, uh, hay un aplicativo que ustedes van a encontrar ahí que pueden pedir y levantar la mano para poder hacer las preguntas. Vamos a hacer... Una, uh, por favor, traten de ser concretos, yo les voy a dar la palabra. Y, y vamos a hacer cinco, pre, cinco intervenciones para que los ponentes los puedan hablar. ¿Les parece? Bueno, ¿saben dónde levantar la, la mano? Hola Patricia, eh, veo que Eduardo Zamora tiene el mando de levantarse abriendo su micrófono. Okay. Aló, buenas tardes. Les, escribo, les hablo desde Bolivia, desde el municipio de La Paz. Quería hacer una consulta respecto a la primera presentación. Si bien no hay evidencia científica de que el coronavirus, el COVID-19, puede ser transmitido a través del agua potable, o las aguas residuales, en mi preocupación se ha identificado la presencia del virus en de personas infectadas. Entonces podría descartar el riesgo de contaminación de transmitir este virus en la transmisión fecal o oral? Considero que debería ser importante poder hacer este análisis en la región, considerando los estudios que pueden descartar o probar este tipo de hipótesis se realizaron en otro tipo de países con otras características. Siguiente, por favor. Gloria ceros, también tiene la mano levantada. Adelante, adelante, Gloria. mi pregunta iba enfocada precisamente en lo que acaba de preguntar el compañero cuál es el riesgo real de contaminación eh, por encontrarse el virus en, en, en el agua verdad y también en la, en las aguas residuales alguien más ah. sí, eh, sí Julio Julio tiene la mano también levantada uh -huh. aló sí Julio ¿Te te escucha? escuchamos ah, gracias no, lo que me interesaría mucho de, de la programa regional, que se ha venido dando con las presentaciones es eh, si el cambio estacional pasar de un periodo de estiaje a un periodo de avenida o de un periodo de estiaje, periodo de estiaje implicaría cambios en los impactos que pudiera generar el COVID-19 en nuestros países. Gracias. Okay. eh Marina Nadie está Otero Valle. Te la Quería consultar cómo se va a asegurar los insumos de potabilización Nosotros producimos estos insumos y tenemos que importar y tenemos las fronteras cerradas. ¿Tú ¿Tú te... Es una pregunta muy buena. Teгunas, te... ¿Cómo se aseguramos los insumos para la potabilización del agua? He eh, eh, eh, escrito también cómo cómo aseguramos los insumos y la situación del agua debido al cierre de fronteras. Sí, Sí, eh, también Martín Rivera. Bueno, Mi pregunta está más relacionada con, con el tema de los datos. Para planificar una respuesta tenemos que tener datos actualizados y oportunos. Lastimosamente, los sistemas de monitoreo de muchos de nuestros países están desactualizados y no son de buena calidad. Entonces, mucho de lo que JMP toma de las estadísticas nacionales eh, da una, una visión no realista de lo que está sucediendo realmente en el campo. Entonces, acá es cómo podemos trabajar planificando y ejecutando acciones cuando los datos no son realmente buenos. Tenemos, uh, tenemos ya los cinco, ¿no? Eh, tal vez las preguntas que van a, a, asociadas al tema de contaminación, y eso es parte de, lo, de, de, de, la, de las dudas que tiene la mayoría. Eh, si hemos pasado acá a una epidemia que fue H1N1, pudimos ver que todo el tema de los de los virus son muy sensibles al tema de la desinfección por eso hacemos énfasis de que la desinfección es importante para que tengamos agua segura. Uy, agua, agua segura en nuestros en nuestros redes de, de abastecimiento eh, el otro quisiera a los insumos a los algunos de los compañeros René por ejemplo que trabaja en el tema de de de, de insumos de, de banco. Hola no me escucha Sí bueno eh, sobre el tema de de insumos en particular eh, eh, tanto, por ejemplo, eh, varios de las, uh, de las acciones, eh, cuando hablé de, la, de 400 mil dólares de cooperación técnica puestos a disposición de los países, varios de los países eh, decidieron eh, adquirir eh, especialmente insumos para la seguridad hospitalaria, la, la seguridad de los profesionales de la salud. Al mismo tiempo, o sea... Ustedes saben, CAF eh, uh, cumple con una función de asesoramiento, acompañamiento, el de, el de, de orientar con las, mejores, con las mejores y buenas prácticas en el, en el, en el sector. Eh, sin embargo, no, nosotros respondemos a las, a las solicitudes de cada país. Eh, cada país eh, requiere eh, priorizar el tema correspondiente y obviamente respondemos en, en consecuencia pero si, este fuera la, si esta fuera la, la priorización y el requerimiento del país, por supuesto que sería atendido y escuchado. Por el país. Bien. Um, tal vez un comentario también sobre los datos actualizados. Está buscando apoyar a los países en una mayor comprensión sobre los datos e interpretación de los resultados de, de JMP. Eh, hemos hecho todo un trabajo acá en el Perú, eh, en Argentina, en México, para tratar y verlo, visualizar cuáles son las brechas de información que tienen los países, el análisis de la información, y lo que más interesa es cómo ponen la información de, de, de estos datos en su proceso de planificación. Identificamos que algunos países todavía están uh, colocando en su planificación eh, el tema de acceso, cuando tenemos que ver toda la, la mirada integral, desde la mirada de saneamiento y el no dejar a nadie atrás. Entonces, creo que eh, ese es un proceso que podemos ir apoyando con ustedes, como hacemos desde la organización, a ir mejorando este, este análisis de, de la información uh, sobre, el JTA, sobre los, los valores de los, de los ODS algún comentario también de, de la audiencia yo creo que también la la, la experiencia que tiene México la doctora Blanca nos puede tal vez dar una una mirada de cómo están haciendo ellos con los insumos también también uh, yo... me gustaría de... Adelante, Leo, por favor. Un sí. sobre las preguntas. primera sobre los políticos. Yo creo que es una cuestión política importante porque estamos viendo en muchos países que en función de las consecuencias de las empresas ayudando a pagar los salarios, de los cargos, para que las empresas no cierren, entonces, yo creo que el movimiento sería incluir los prestadores de servicios también para recibir apoyo gubernamental con recursos públicos para contratar gente, porque creo que Blanca ha mencionado eso: algunas personas se enferman, otros son viejos, entonces se reduce la cantidad de. Por otro lado, hay una, puede haber una queda de la. Entonces, creo que es muy justo que los gobiernos, las empresas durante ese periodo. El otro comentario tiene que ver con la vía fecal como investigador, no más como relator. En uh, mi, mi visión, no me parece correcto hablar de vía feco oral. Feco sí, porque se ha identificado el virus en las heces y también en las aguas residuales, pero estamos tratando de un virus que enferma la, el sistema respiratorio, gente, no el sistema intestinal. No hay, hay ninguna comprobación de que la ingestión virus por el agua, por el alimento, por las manos, puede provocar enfermedades. La, la, lo que está muy consolidado es que las rutas, de transmisión son sobre todo por inhalación de aerosoles de la gente que tose, etcétera, o por contacto y con los de las manos se se contamina la, la, el aparelho respiratorio. Y entonces eh, es muy importante pensar en esto para pensar qué medidas deben ser tomadas por el sector de agua. Por ejemplo. La ingestión de agua no tratada no está comprobado que transmite el virus. Pero el agua no tratada que se usa para limpiar los perfiles, yo creo que hay una hipótesis de que el virus se puede transmitir para el sistema respiratorio. Entonces, eh, yo creo que... El es muy importante un avance en las investigaciones para entendernos mejor las rutas de transmisión. Porque mi preocupación es eh, si eh, enviamos una mensaje al sector de agua, que hay que hacer todo lo que no hicieron en los últimos 40 años: tratar el agua, tratar las aguas residuales, etcétera, etcétera. Podemos eh, perder el foco, y yo, y yo insisto en esto: en el foco. Más importante es agua para higiene y, y no, no, si no tenemos ese foco muy claro, mi preocupación es que eh, estamos demandando del sector de agua tantas cosas, algunas poco relacionadas con el control de la pandemia, que esa este mensaje no será efectiva. Gracias. Puedo intervenir, concuerdo completamente con lo que eh, eh, dijo Leo concuerdo completamente con lo que dijo Leo. El, el tema ahorita es tener agua para eh, limpieza de manos, agua para limpieza de las casas. Ya si sí hay estudios, si no, está bien, no están bien, están hechos con el COVID-19, con otros virus que el tratamiento remueve en el agua reciban los virus. Pero eso es un tratamiento que no lo vamos a implementar en los cinco o seis meses que dura la crisis. Yo creo que aquí hay que focalizarnos. Tenemos la crisis ya en todos los países, en menos de una semana. En una semana no van a colectar datos, no van a hacer unas plantas potabilizadoras, no van a hacer saneamiento. Entonces, lo que sí sabemos es que si damos agua eh, desinfectada, la gente tiene higiene, podemos controlar. Entonces, hay que enfocarnos a eso y no esperar a tener la película completa para empezar a actuar. Yo sé, y eso lo dice mucho Naciones Unidas, que si no hay datos, no puede uno planear. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que si uno tiene lógica, uno debe comenzar a actuar y hacer cosas. Y en la medida que la información se produzca, va uno afrontando, pero tenemos conocimientos para ver por dónde ir. Quisiera yo aquí eh, ir a la pregunta que hizo, eh, me parece que fue Bolivia ¿no? o Venezuela. Bolivia, eh, este, hay, no son pocos los países que tienen los problemas de acceso a los suministros, y en ese sentido es muy importante que haya un apoyo y una solidaridad entre varios países, y qué bueno que está aquí UNESCO, y qué bueno que están aquí diversos eh, compañeros de Pajo, qué está haciendo las Naciones Unidas para asegurar que no haya bloqueos contra los países que no solo los países ricos tengan acceso a los, a los reactivos, a los dosificadores. Yo creo que aquí hay un llamado, que, se, que también México lo está empujando, a que se haya una distribución más equitativa de todo el material para enfrentar eh, este, este problema, no solo en el campo del agua, sino también en el campo de la salud, que no sean los que tienen más dinero los que pueden acceder a los suministros que se están haciendo más caros. Naciones Unidas debe estar haciendo, jugando un papel de regulación y de acceso mucho más justo a todo. Eh, con eso eh, yo termino mi, mi este mi intervención ahorita. Alguien más ah. ¿Me escucho Soy Omar Núñez de Honduras. Y me parece que es importante dejar algo bien claro. Eh, por ejemplo, Honduras, en estos periodos y estos países de esta región, eh, están en la época seca. Y muchas ciudades de estos países tienen problemas actualmente para abastecimientos de agua. ¿Y qué pasa? Eh, Dije, el tema del lavado de manos no tiene efectividad porque no hay agua. Y eh, en muchas comunidades. Algunas porque eh, no tenían un sistema de abastecimiento de agua. Y otras porque los sistemas eh, actualmente, eh, por la fuerte sequía del año anterior y este año, están demasiado limitados. Y eh, eh, las comunidades del área rural eh, están pidiendo a gritos que eh, ayuden a resolver el problema. Entonces, también hay otro, uh, hay otro tema que no tenemos que eh, descuidar. Juntamente con el agua tiene que ir una campaña de educación y higiene y prevención. Este tema es de suma importancia. Las personas, eh, especialmente del campo, poco comprenden el, el, la, la forma de transmisión de este virus. Y entonces eh, tenemos que asociar la educación al usuario juntamente con el agua. Bueno. Un poco tratando de, de resumir los, los comentarios de los, de los compañeros. Sin duda, el tema de la calidad del agua es un rol importante en el lavado de manos. No hay una transmisión directa y siempre se, se, se, se enfocó a que pudiéramos tener información sobre la, la calidad del agua en sí. A tener un enfoque no solamente de suministrar y lavar el agua con cualquier agua. Lo ideal es lavar, lavarse las manos con agua de calidad. Por eso la organización pidió que, que se mantuviera el cloro en, en el agua. Ahora, no, sin, sin enfocarnos a la epidemia, lo importante es no generar también otra epidemia con otros problemas. La calidad creo que en primera instancia es importante. Creo que el trabajo y la solidaridad que tenemos que tener con como países ahí es donde se juntan las, los esfuerzos de los diferentes países para hacer compras colectivas eso les puede facilitar el ahorro así como lo está haciendo México centralizando sus sus compras en el país se puede hacer pensando centralizar sus compras en la región eso también es otra otra opción que se puede ir discutiendo creo que este sector tiene un espacio muy grande de de trabajo y de discusión para realmente buscar las, las, mejores, las mejores opciones para mejorar y prevenir este problema creo que tenemos unos último grupo de, de, de, de consultas o comentarios, damos la última último cinco por favor ¿Quién está Heidi? Sí, sí eh, tengo a Ronald Alvarado Camacho, Ronald, otra persona es Gutiérrez Ramírez, buenas, ¿Buenas? Sí, le saluda Ruth Gámez de parte de Water Mission Honduras. Mi intervención eh, está más que todo orientada a ampliar o a preguntar un poco más acerca de si hay una estrategia o establecer también una estrategia incluso coordinada por las Naciones Unidas. Eh, en, encaminada a abastecer los insumos a los sistemas de tratamiento de agua. Te explico por qué. Nuestra organización trabaja con eh, sistemas de tratamiento de agua brindando aguas seguras a comunidades rurales, eh, más que todo en el departamento de Intimucal, en Empira y el norte de Honduras. El problema que se ha tenido ahorita a la fecha es que, si es cierto, las juntas de agua tienen el dinero para comprar suministros, no encuentran los suministros para ellas mismas esto por una parte y por otra porque están restringidas en cierta manera para obtener estos insumos. Eh, creo yo que, vaya, por ejemplo, hemos estado monitoreando eh, para que ah. los niveles de cloro estén a 0.5 partes por millón en cada una de las purificadoras comunitarias y sistemas de hipocloración. Sin embargo, que eh, estaban teniendo problemas incluso para obtener eh, el sulfato de aluminio que se utiliza para la floculación. Y por otra parte, mi pregunta es también si uh, hay alguna coordinación en cuanto a la orientación de fuentes confiables de información, eh, ya que eh, muchas de nuestras juntas eh, han estado de cierta manera desinformadas acerca de cómo tratar eh, el COVID en sus casas. Nosotros hemos tratado a través de espacios educativos, por redes sociales, incluso con podcasts, de orientar de cierta manera. Pero sí vemos que incluso salen fuentes que no son confiables, incluso de estadísticas a nivel nacional, y eh, también de recomendaciones a seguir eh, a nivel domiciliario. ¿Alguien más? Sí, eh, MG Balandra, también la mano de la palabra. ¿Cuáles son los más raros? ¿Bueno, bueno? ¿Bueno? Sí, se le escucha. ¿Bueno, bueno? ¿Bueno? Sí, se les... Escuchamos bien. Ah, perdón, es que yo aquí como que casi no veía que estaba conectado. Creo que tuve un error desde el principio al conectarme y quedó mi mano este, levantada. Ok, tenemos a Andrea. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha. Irán acá Christopher Vivanco del Centro del Agua para zonas áridas, Casalac. Oh, sí. Eh, más que una pregunta, más bien hacer un comentario que, que me gustaría plantearle. Eh, agradecer a los ponentes primero eh, las la ponencias y decir que, que aquí, si bien hay, hay desafíos súper grandes que abordar, eh, también este tema de la pandemia, del coronavirus, es una oportunidad también que, que se debería aprovechar bien como para tenerla, digamos, como para, para generar una hoja de ruta bien, bien establecida. En ese sentido creo que el, el, el desafío mayor detrás de todo esto es justamente generar este, este vínculo a través de la gestión integrada de, de los recursos hídricos, debido a que hay que coordinar acciones entre todos los actores, priorizando, como decían los, los ponentes, eh, el tema del... De, digamos, del agua y el saneamiento, el agua como prioridad para abastecer a las poblaciones, a las ciudades, etc. Pero esto, si nos va enlazado o vinculado con las, otras, con las otras áreas, digamos, ya sea educación, salud, etc., eh, los esfuerzos que se hagan van a ser siempre un poco limitados en ese sentido. Así que el, eh, yo creo que, que el llamado para todos es eh, tratar de generar estas vinculaciones que se están realizando. En ese sentido me gustaría compartirle así súper breve eh, la experiencia que, que, que nosotros estamos llevando acá y en el caso de acá de, de una región estamos viendo que, que diversos actores se están poniendo de acuerdo, están generando mesas de trabajo virtuales, cosas que no se hacían antes, para ver cómo enfrentan esta crisis. Y eso es una experiencia súper rica y, y es algo que, que a lo mejor se tiene que replicar también para que todos se pongan de acuerdo y le den prioridad a ciertas cosas, como decían los, los ponentes. Eso más que nada, gracias. Okay. Eh, Patricia, y sería el último DJRM80 que te la palabra. Gracias. Eh, no sé si me escuchan. Sí se le escucha. Gracias. Mi nombre es Daisy Rodríguez de Guatemala. Una de mis preguntas y es que oyendo todas las intervenciones que han tenido cada uno de ustedes, tanto eh, los expertos como como los participantes, es que me pongo a pensar que Guatemala tiene dos realidades bien duras en esta pandemia. Eh, tenemos gente en el correo, un corredor seco en donde dependen de la recolección de agua de las fuentes naturales, ¿verdad? Eh, de ríos eh, que tienen eh, que caminar kilómetros para poder llevar el agua a, a sus hogares y tener una eh, acción de limpieza o higiene personal bien limitada. Aparte de eso, la desnutrición crónica que podemos tener en estas áreas vulnerables que también. Eh, va muy asociado con, con con el acceso al agua y en otras áreas del país estamos en ambientes o en, o en niveles eh, por ejemplo tan altos de montaña que tenemos por ejemplo a Todos Santos Cochumatán en donde no hay agua entubada lo que hacen es colectar eh, agua de lluvia en aljibes para poder tener el resto del año agua para su higiene y alimentación entonces, eh, yo quisiera escuchar recomendaciones con, con, con realidades como esta que enfrenta mi país. Eh, nosotros, o al menos mi persona, trabaja directamente con áreas protegidas. Muchas de las áreas protegidas son las principales fuentes de, de captación de recurso hídrico para, para muchas de las regiones del país, principalmente para la de Oriente, con la Reserva de biosfera Sierra de las Minas, y así podría mencionar muchísimas. Pero principalmente eh, quisiera escuchar eh, alguna propuesta de cómo esta gente puede garantizar que su agua en cantidad y calidad eh, podamos apoyarles. Porque se me hace complicado con esta pandemia para esta gente que tiene que caminar kilómetros o que tiene que tener aljibes para resguardar su agua, para poder eh, tener higiene personal y también para cocinar. Eh, pues recomendaciones, recomendaciones muy muy muy puntuales o eh, por ejemplo desde la perspectiva de México que capté algunas ideas, pero les comento esto porque la verdad es que tenemos que presentar soluciones a, a corto plazo. No hay más. Entonces quisiera pasar la palabra entonces a los diferentes ponentes a Miguel, por favor. Bueno, gracias para la pregunta de ¿no? Gómez. Um, recordar sí, que la, la, lo que, um, bueno, las fuentes confiables de información. La UNESCO um, difundió hoy un clip también sobre las fake news, no, no solo respecto al agua, pero respecto a la información y comunicación uh, en general, y en particular sobre esta situación de COVID-19. Lo que respecta al agua, la parte de comunicación, información, uh, también de educación, uh, son fundamentales, ¿no?, para, para lo que puede ser una cultura del agua, una nueva cultura del agua. Um, y acá pienso que, que es un, un poco que cada país, cada región tiene de, de abordar, porque no, no hay una mensaje universal. Uh, como dice la media hora, por ejemplo, en Guatemala son dos realidades muy distintas, pero en la región hay uh, toda una diversidad entre zonas urbanas, zonas rurales, zonas áridas, semiáridas, húmedas, toda una riqueza que se... Que Reserva que no hay una mensaje. Ahora, la forma de, de comunicar pienso que es fundamental. Um, primero, para mostrar una cierta, una cierta empatía por las situaciones que existen, pero también para brindar información útiles um, Que depende mucho, obviamente, de la, de la situación local de cada población. En zonas con agua, como, como tomar todas las, las medidas de higiene que ayuden. Um, en las zonas sin agua, ¿cómo um, hacer luz de una forma lo más eficiente posible? O sea, ¿qué priorizar uh, ¿y, y cómo lo hacer? Y, y acá bueno destacar esa importancia mismo de la información. Um, por otro lado, en esto coincido con, también con el comentario del señor Vivanco de Casanac, de las opciones que se generan para comunicar también a nivel de la gestión integral de recursos hídricos, de los grupos que ya existen conformados, incluso pueden ser socios extremadamente valiosos en esta campaña de información. Y respecto a las fuentes confiables de información, recordar que la OPS tiene en su página una lista muy detallada de recomendaciones para el sector de agua. Que acaba nosotros todos, pienso yo, ayudar a difundir para que haya un acceso a esa información. Y, y esto difundir, antes de más, dentro del sector de agua, pero también transformar algunas de esas mensajes en, en información entendible para comunidades rurales en particular, comunidades urbanas, lo que sea. Um, en. en bueno, son recomendaciones científicas, pero traduciéndolas a, inf a información que pueda ser accedida um, por uh, varios niveles de la población. Y, y bien, como dice el principio, es una realidad que no va, que le lejos de presentar soluciones, o sea, el COVID-19 no es la cura para la um, de primera que se, se experiencia respecto al agua no es la solución para inundaciones o sequías, al revés, va, torna estas situaciones bastante más complejas y también bastante más urgentes. Um, hay, hay formas de abastecer de agua de una forma urgente a las uh, poblaciones, por ejemplo, a través de autotanques, etcétera. Obviamente que no son soluciones sostenibles. Um, y, y son soluciones que ya en condiciones normales son complicadas y en este momento son más complicadas aún. Pero, um, dada la situación de emergencia sanitaria que se vive, deben ser contempladas y, y, y estudiadas. Bien, gracias. Leo, ¿Puedo hablar de la... ¿Quién? ¿Blanca? Blanca, sí. Ah, por favor, siga. Eh, la, el problema, en, en efecto, se, se asemeja mucho a la atención del problema de sequías. Curiosamente, si la gente tiene agua, es mucho más fácil atender ahorita el problema de calidad por un tiempo corto. Si la gente tiene un poco de agua, aunque sea mala de mala calidad, tenemos recomendaciones muy prácticas para desinfección que podemos compartir. Entonces, ahorita en la situación, o sea, no quiere decir que sea la solución, es si una comunidad tiene agua, aunque sea poca, y el problema es desinfectarla. No nos estamos enfocando estos problemas de contaminación, hay maneras de hacerlo. Para el problema cuando no hay agua, hay diferentes razones por las cuales las comunidades no tienen agua. A veces porque ya están en zonas de acuíferos sobreexplotados y se han sellado pozos. En situaciones de emergencia, ahorita estamos rehabilitando pozos para que las comunidades puedan acceder a esta agua. Y cuando ya tienen que ir, de plano no hay agua, que nos ha tocado comunidades, que el río está a 15 metros, sí, pero 90, 90 metros para abajo, y es prácticamente, no, no, lo pueden, no, no pueden subir esa agua para bombear. Lo que tenemos nosotros estimado es que un litro de gel rinde para mil aplicaciones y que un metro cúbico de agua te da entre 250 y 300 lavados. Entonces, a esas poblaciones los que le, lo, lo que se les va a acercar es gel, aunque sea más costoso. Entonces, no hay una solución universal, tienen que ir viendo práctica por práctica y solución por solución, y muy probablemente ante la… yo así como ahorita lo estamos viendo que estamos entrando a la base… Vemos que el problema se nos va a venir muy grande y muy probablemente no podamos resolver todas las cosas, pero traten como de ir sacando, tipificando los casos y viendo cómo lo pueden eh, resolver, habilitando pozos, llevando agua, llevando pipas, llevando tanques o llevando gel. Eso es todo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más de los, de los del grupo que quiera presentar? Leo o, o René. No, eh, realmente yo creo que algo importante que, necesita, eh, que, que necesitan nuestros eh, colegas que están en el campo y, y nuestros eh, compatriotas que están en el, eh, de una u otra forma siendo afectados son estas soluciones prácticas, como bien acaba de mencionar eh, nuestra sí. colega de agua eh, Yo creo que algo muy importante sería el poder compartir... Eh, lineamientos o manuales, pero de muy fácil la aplicación. Por ejemplo, para para cómo hacer, o sea, para cómo eh, tratar el agua en una forma muy muy puntuable, con qué tipo de insumos o cómo hacer la la rehabilitación de un pozo, uh, cómo generar soluciones muy prácticas a través de un manual muy muy sencillo que, aplica, que pueda ser aplicado por las muchos lugares no hay empresas ahí o de gestión rural sí. o pequeñas, pequeñas ciudades, hay una, un grupo, una pequeña entidad administrativa, sí. cuasi técnica. Entonces, eh, yo creo que es, este tipo de soluciones pueden ser muy, muy, muy provechosas y muy útiles en este momento, especialmente donde los, los presupuestos son tan diferentes y la disponibilidad de esos eh, Puestos y los mecanismos de contratación son eh, tan variados y hay a veces que pueden ser complejos. Entonces, la solución que deberíamos darse yo creo que debería ser bastante práctica. Y, y partiendo de la experiencia del Conagua y algunas otras eh, experiencias, yo creo que podríamos reunirnos, o sea, o re, reunir ese, esa, ese bagaje de, de experticia y ponerlo en un, en un manual muy práctico, ya sea para el área rural, para el área peri, periurbana o para algunos lugares de centros urbanos donde existe la práctica de al, del almacenamiento del agua ¿no? ah no. Muy, muy brevemente yo no tengo muchas aportaciones eh, para las preguntas o que las preguntas me, me pasan es que los problemas son muy contextuales no no se pueden generalizar soluciones para todos los países, para todos los espacios, para las zonas urbanas, zonas rurales, eh, comunidades informales, etc. Entonces, eso me, me hace pensar que es muy importante el planeamiento en este momento. Eh, estamos en un momento que requiere muchas respuestas, que se haga en un tiempo muy corto, porque la epidemia tiene una, una evolución muchísimo rápida la curva, eh, podemos tentar atenuar la curva, pero la, la, la historia muestra que puede ser muy, muy rápida. Entonces, eh, planeamiento significa eh, identificar prioridades en perspectiva. Prioridades en términos de, primero, identificar grupos, particularmente locales, grupos más vulnerables, y dos, pensar en medidas que son muchísimo efectivas para combatir la epidemia. Insisto que el tema de la higiene es un tema prioritario. Eh, me preocupa uh, algunas situaciones, eh, yo he mencionado eso en mi presentación, las, las, los asentamientos informales, muchísimos uh, crowding, en, en, españoles y aglomerados y en que la gente puede tener una, una familia de, de personas compartiendo un cuarto es, es muy importante haber agua en esta situación la gente que vive en la calle en muchos países y lo digo eso por Brasil eh, la cantidad de gente en la calle está aumentando de una manera muy vertiginosa y yo creo que va a aumentar muy más como el desempleo, la falta de renta que, que la, pandemia, la pandemia va a traer. Entonces, el sector de agua puede muy perfectamente priorizar, implementar grifos públicos, camiones, diferentes soluciones para no dejar a la gente que vive en la calle sin acceso al agua. Esta gente tiene muchas otras vulnerabilidades, comorbilidades, también vive aglomeradas. Entonces, el riesgo de una expansión muy violenta, muy rápida de la línea en meses espacios es muy grande. Entonces, una mirada eh, desde ¿qué podemos hacer para eh, disminuir el ritmo de evolución de la curva con medidas prácticas de saneamiento y agua, sobre todo agua, para eh, garantizar la higiene de la gente. Patricia, si me permites, por favor. Adelante. Gracias, les habla Henry Hernández. Yo hago parte también del equipo técnico regional de agua y de la OPS. Y muchísimas gracias por los comentarios, por las reflexiones, por las presentaciones. Y solo quisiera hacer énfasis en algo que ya se ha mencionado pero que me parece bastante importante y es el gran desafío que tenemos para atender generalmente en situaciones regulares y ahora en una emergencia de salud pública como esta, que es el tema de la conversación. Y quiero tomar las palabras de Blanca, que me encantaron, cuando dice si hay lógica se pueden hacer cosas. Yo creo que es importante parar un momento, parar un momento y lo decía Leo ahora y planificar. ¿Qué significa planificar? Significa ver cómo vamos a ir después del 1 para el 2 y para el 3 y así sucesivamente. Y los países tienen mecanismos de coordinación. Es importante que identifiquemos esos mecanismos de coordinación. Son mecanismos sectoriales, mecanismos integrales porque tenemos la gran oportunidad de seguir posicionando y seguir haciendo abogacía el componente de agua, saneamiento, higiene en los demás sectores. Cuando Leo, por ejemplo, habla de estas comunidades vulnerables que están en las calles, es importante saber o pensar que tenemos que poner puntos para higiene de lavado de manos y que esté muy vinculado al tema de comunicación de riesgo. Otro punto importante es la comunicación en la percepción para saber cómo vamos a llegar a los mensajes. Otro punto es qué vamos a hacer para seguir posicionando el tema de higiene de manos o de higiene eh, lavado de las manos en los puntos cerrados que son concentrados y en donde es importante mantener el acceso y la calidad. Y seguramente muchas preguntas que iremos viendo cuáles respuestas hay, pero que es importante que nos sintonicemos. Por eso, exploremos, por un lado, esos mecanismos de coordinación. Desde, por ejemplo, el nivel regional está un grupo que está siendo coordinado por UNICEF y liderado por la OPS, que es el grupo regional WASHLAC en situaciones de emergencias y desastres tendremos la próxima semana una sesión para ver cómo seguimos apoyando a los países con algunas orientaciones prácticas, pero ver y digo sentarse virtualmente porque estos espacios como el que hemos tenido el día de hoy nos permite rápidamente priorizar y decir qué es lo que necesita la gente para poder hacer frente a esta pandemia. Entonces, eh, también ese llamado que estaba haciendo el colega de Chile de que nos coordinemos la experiencia que están teniendo a nivel local va muy de la mano con parar un momento y organizarnos, ver qué grupos sectoriales hay, ver cómo el sector de agua y saneamiento se conecta con educación, se conecta con salud, el tema de agua, saneamiento y higiene en los establecimientos de salud, el tema de la limpieza y la higiene en establecimientos de salud, en el hogar. Y hay mucha información que está preparada, pero que la tenemos que ajustar para dar respuesta al COVID-19. Entonces, es la oportunidad de que nos revisemos frente a esas herramientas que son importantes poner ahora para la respuesta, para ser oportunos, porque la velocidad de esta enfermedad nosotros tenemos que ganarle y tenemos que ponerla frente a esas prioridades, frente a esas poblaciones vulnerables. Y creo que una buena oportunidad es revisemos que hay mecanismos y herramientas de trabajo sectorial e intersectorial. Ya hay muchos avances y esta es la manera para seguirlo consolidando. Gracias, cambio. Gracias, Henry. Bueno, creo que Henry ha dado un resumen de la, de la mirada de la, de la reunión y le agradezco. Pero, pero veo también en, en esta reunión una oportunidad, una oportunidad de intercambio de, de experiencias Creo que México nos ha dado el día a día cómo, cómo lo está afrontando, cuáles son sus limitantes, cómo, cómo ha podido afrontar y priorizar los hospitales, cómo, cuáles son sus desafíos con los organismos operadores, con el corte de energía. Leo nos ha presentado toda una mirada del derecho humano al agua, de no olvidarnos de las poblaciones más pobres, la necesidad de de no pensar también en, en, en, en, en, en, en, en, en el desafío que vamos a tener en el futuro, pasada esta epidemia, cuando las personas eh, sin trabajo o todo el tema de recesión económica que se puede ver hacia adelante. La mirada de mejorar las condiciones sanitarias de, de, del sector, mejorar la calidad del agua, mejorar diferentes eh, enfoques de, de, de saneamiento, la importancia de la higiene en que revise a nuestros países. Tenemos diferentes miradas y la importante de la, de, del proceso es cómo sumamos esfuerzos, cómo sumamos esta mirada de agua y saneamiento para, para América Latina, cómo podemos hacer sinergias entre nosotros, cómo activar esos mecanismos regionales. Hemos hablado también de los problemas que se enfrentan para las compras, México presentó cuáles eran las compras que habían, cómo se habían ahorrado en el país. Igual tenemos mecanismos subregionales de los países donde se pueden hacer compras colectivas y donde pueden bajar los costos y donde se puede tener incidencia como región. La mejor forma de, de trabajar es una mirada más integrada, una mirada de región, no, no es todo, no es eh, eh, los organismos estamos ahí, a un lado para, para ustedes, para apoyarles, para sumar esfuerzos. Y esto es una mirada que todos podemos compartir. Por eso les agradecemos, a, agradecemos también a, a UNESCO toda la iniciativa que podemos a, mover esta, esta forma de, de, de comunicarnos ahora virtualmente. Lamentamos que en las primeras... Eh, pues, primeras presentaciones, tuvimos todas las interrupciones de, de la llegada de la gente, pero es un comienzo, un comienzo para que podamos y buscar nuevas formas de inventarnos, nuevas formas de comunicarnos y nuevas formas de crecer. Este es un problema que nos va dando diferentes sorpresas, pero vamos tomando la experiencia de los países que ya la están sufriendo, eh, sin duda va a llegar a nosotros, pero que lleguemos con mejor preparación. Y esos planes de emergencia que sugiere Henry, son una mirada. Esta es una emergencia. Lastimosamente, América Latina nos la vivimos con muchas emergencias. Y tenemos experiencia. Podemos salir adelante, pero tenemos que trabajar unidos en este proceso. Así que les agradecemos, agradecemos a, a, a los ponentes que nos acompañan también por, por ilustrarnos con sus conocimientos, con su, su enfoque, su experiencia. A, a Miguel, Doria por, por, por toda esta iniciativa de trabajo conjunto. A Leo Heller, por con, con el trabajo y una mirada del derecho humano. A René Gómez, con, como, con una mirada de soluciones hacia la sustentabilidad y los aportes que pueden dar como CAS. A Blanca Jiménez desde la mirada de, de su experiencia, de su trabajo de día a día, de cómo lo estamos haciendo, eso nos, nos, nos enriquece. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.